Hola, ¿cómo están todos? Eh, vamos a empezar con un dedo necrosado. Eh, lo primero que vamos a hacer es bordear con cera la parte de, del dedo a la altura de la primera falange y por alrededor de la uña también vamos a abultarlo. Luego con una base cremosa vamos a poner tonos verdes, amarillos, negros y rojo. Por último algo de blanco para dar algo de brillo de esta manera pues vamos a mostrar cómo sería el proceso de muerte de un dedo por congelación eh, como pueden estar viendo en este momento ya estamos poniendo toda la parte de, de negro y de blanco para hacer los contrastes de luz que a la hora de la fotografía pues se vea muy bien luego también debemos fabricar una uña y con la misma sangre coagulada, sangre líquida, vamos a bordear parte del dedo para quitar un poco de ese tono piel que queda tan claro que es el del pintulates. Entonces, con un poco de, de cera vamos a fabricarnos una uña y se la vamos a poner aquí encimita. Le vamos a dar algo de blanco, algo de negro, Aquí, como ven, con el copito lo que hacemos es distribuir el color. Luego quitamos esa uña y vamos a poner sangre coagulada. Y vamos a volver a poner la uña. A esa uña, pues, también le falta algo de color. Al igual que el dedo, vamos a llenar con algo de sangre para darle una tonalidad más natural. Aquí, ahorita retiramos la uña y eso es lo que vamos a mostrar es pues para el efecto. Y aquí el resultado final. ¿Qué les parece?